Ahí tenemos al manager del equipo del Ciba, David Concepción Un caballero pues Que Más tarde, más pronto Debe estar allí En el salón de la fama del béisbol de las grandes ligas Campo corto estrella de los rojos de Cincinnati En las ligas mayores y con los Tigres Aragua, que por cierto ayer eh, lograron un nuevo título Luego de una gran serie final frente a los Leones del Caracas El equipo de la década, los Tigres Aragua y también en la década de los 70 pues Lograron titularse de la mano de David Concepción En estos momentos se está haciendo la presentación del equipo del Ciba, David Concepción como manager, Ángel Bravo otro grande de nuestro béisbol. Con una estela de éxitos que dejó con los tiburones en la Guaira. Récords importantísimos en nuestra pelota. También se tituló en las grandes ligas con los rojos de Cincinnati. Están presentando a José David Cabello. El titular del CENIAT estará en la primera base. José David Cabello, su hermano Diosdado Cabello... Será el camarero en la segunda base, el ministro Diosdado Cabello, el presidente Chávez conversa con cada uno de los peloteros y Maglio Ordóñez recibe la ovación del público, estará Maglio en el jardín izquierdo, en los Caribes de Anzuategui en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y los Tigres de Detroit en las grandes ligas. Ahí está Robert Pérez. Un hombre que es una leyenda viviente de nuestro béisbol. Mayor cantidad de carreras remolcadas. El máximo honronero de nuestra pelota es ese señor Robert Pérez de los Cardenales de Lara. Hoy aquí en el equipo del Ciba Robert Pérez estará en el Jardín Central y como campo corto Oscar Salazar conocido popularmente como el Cachi gran temporada con los tiburones de la Guaira volvió a las grandes ligas este año con los orioles de Baltimore Oscar Salazar estará como campo corto a tener esa gran responsabilidad allí en las praderas Cortas en lo que es la posición ideal la posición que le ha dado tanto tantas glorias al deporte venezolano Antonio el Potro Álvarez será el receptor Antonio Álvarez exjugador de los Tiburones en la Guaira, Leones del Caracas Carlos Guillén, otro grande de liga que estará presente en el equipo del Ciba Carlos Guillén estará en la tercera base y Carlos Mata, el General Carlos Mata, quien es el Comandante General del Ejército, estará como bateador asignado. También presentan al Jardinero Derecho, el General Mota Domínguez, y recibe el saludo el Comandante Hugo Chávez. Y el saludo con el resto de sus compañeros del equipo del Ciba. Ramón Bigot será el lanzador, experimentado lanzador de softball Miembro por muchos años de la selección nacional de softball masculino Será el abridor Roger Cedeño, otro grande del equipo del Ciba, Ex Grande Liga Ex jugador de los Leones del Caracas Grandes temporadas con los Mets de Nueva York y los Tigres de Detroit Conocido por su velocidad en las bases La presentación del equipo Siva Dirigidos por David Concepción gloria del deporte venezolano y francisco Alquid rodríguez el hombre récord en cuanto a juegos salvados en las ligas mayores ahora con nuevo equipo en las grandes ligas, luego de participar con los tiburones en la Guaira en el béisbol profesional venezolano, apoyando también el equipo del CIBA. Luis Berroterán. por El vicepresidente Ramón Ramón Carrizales. También se hace presente en el equipo del civa en... que ustedes por supuesto disfrutan a través de este sistema nacional de medios públicos.